Pues, ¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy también va sobre Navidad, vocabulario o palabras de Navidad. Empezamos. Tenemos importante año nuevo, año nuevo o año nuevo, noche, te acuerdas que esto era noche vieja, noche vieja o noche buena, noche bueno, tenemos, me ha apuntado algo por aquí, así, ángel, que es una persona, con alas ángel, estrella, eh, postal, sería escribes y lo mandas, postal, lo pones y lo mandas, postal, brindar, brindar, uvas, importante, uvas, en noche vieja, comemos, y brindamos también. Eh, y campanadas. Gracias. Adiós.